¿Por al final de cada episodio Los personajes de Peppa Pig se tiran al piso? ¿Has notado que en la mayoría de los capítulos de Peppa Pig Al finalizar Se echan a reír espaldas al piso? ¿Por qué sucede esto? Los cerdos son animales sumamente inteligentes Diversas investigaciones lo han demostrado, Aunque desvalorado bastante, por lo que no es rebuscado el hecho de comparar a los cerdos con los humanos, y la exitosa animación nos lo ha demostrado. Los personajes usan ropa, viven en casas estilo citadinas y conducen coches, pero además exhiben algunas características de los animales en los que se basan. La familia cerdito, Resopla durante sus conversaciones Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Mientras que los otros animales Con sus respectivas sonidos Hablan de acuerdo a la especie a la que pertenecen Aunque en esta serie Solamente podemos ver mamíferos Sí, mamíferos O sea, aquellos que nacen de la madre y frecuentemente caminan a cuatro patas, donde suelen ser andromorfos, sí, con características humanas. Nota, llegando a encontrar diferentes aves o animales no mamíferos, donde en su mayoría suelen ser las mascotas de los protagonistas o de los animales mamíferos. Dado lo anterior, podrían combinarse características humanas, como que cuando reímos a carcajadas, los espasmos te obligan a doblar el torso al frente o caer al suelo si sí, se es demasiado hilarante. En conjunto con las características cerditas de echarse espaldas para aliviar el estrés. Combinaciones perfectas para terminar un capítulo en el que hubo una aventura llena de controversiales y repentinas situaciones de estrés. Quiero conocer tu opinión. ¿Estás de acuerdo con mis simples conclusiones o es que difieres en alguna de ellas? Esto es todo por hoy. Te invito a darle manita arriba y suscribirte al canal para más contenido. Adiós.